Hoy me habéis pillado en uno de esos paseos que hago a lo largo de la semana de reconocimiento donde bueno me gusta pasear por mi ciudad, encontrar sitios nuevos, ver sitios que ya he estado y fijaros que estoy en este magnífico aliviadero que es de los más grandes que he visto. Esto, cuando llueve, llueve mucho. Todo esto se llena de agua, es como una cascada de agua, es impresionante. Pero bueno, ya que tenía un poco de tiempo, os vengo a contar una historia bastante surrealista que me pasó en uno de mis viajes. A mí viajar es algo que me gusta mucho y frecuentemente lo hago con amigos. Nos vamos en plan un fin de semana para hacer una ruta así como de abandonos. La cosa es que no tenemos sitio para dormir, por lo que en cada ruta que hacemos tenemos que planificar los sitios donde podemos dormir. El objetivo de este viaje era poder dormir en el submarino. Si no habéis visto el vídeo del submarino os dejo por aquí una etiqueta para que le echéis un vistazo porque es uno de los sitios que más me gustan que he explorado. El primero de estos sitios a los que fuimos era un parque acuático que me acuerdo que me gustó bastante. Es un parque acuático que se quedó a medias de hacer, es decir, no se terminó de construir. La verdad es que la zona en la que estaba era un poco complicada, yo no sé qué previsión de negocio tenían en esa zona porque no había mucha gente, estaba muy alejado de los núcleos de población pero bueno, ahí decidieron construir un parque acuático creo que tuvieron varios problemas con la licencia del suelo y tal, total, que se quedó a medias de hacer y tenía muchas ganas de venir a este sitio porque es que fijaros que, que el parque acuático sobre todo esa nieblina que ahora mismo nos acompaña, que hace que tenga un ambiente bastante peculiar Guau, sí. <risa> ¡Qué fantasía de color Qué qué pasa aquí. Ya estado en algún parque acuático como el de San Fernando de Nares, el Acuópolis, que me borraron el vídeo. Y bueno, pues era una de las paradas que hicimos, bastante agradable para hacer fotillos. Y bueno, antes de continuar con todo esto, es que decir que viajar cuesta bastante dinero y doy las gracias a Filmora poder patrocinar este vídeo como bien sabéis a mí editar vídeos es algo que me gusta eh, tanto en youtube como profesionalmente en este caso os voy a hablar de filmora y os voy a contar algunas cosas que quizás os puedan interesar vamos a mi cuarto bien ya tenemos aquí abierto la interfaz de filmora y vais a ver que es un programa muy sencillo de usar muy intuitivo y sobre todo muy económico porque en comparación con otros editores es bastante barato os voy a decir algunas de las características que me han parecido muy interesantes de este editor. Fijaros que fácil que al importar estos vídeos ya nos indica que podemos crear unos proxies para trabajar más rápidamente en el ordenador. Y mira, ya me está haciendo los proxies. jamás lo había visto tan fácil. Podemos usar audio, libre de derechos, Títulos animados, transiciones, efectos, elementos, pantallas divididas, que esto es bastante fácil de esta forma. Fijaros qué fácil es hacer un croma. Importo mi vídeo a la línea de tiempo con el fondo verde, estoy a la pestaña de croma, selecciono el color de destino y voy ajustando un poco más o menos los parámetros de tinción hasta que, fijaros, ya tenemos mi croma. Fácil. Así que nada, abajo en la descripción dejaré un link para que podáis ver el programa, para que lo podáis descargar, tenéis un periodo de prueba y qué mejor forma de que lo podáis probar que en primera persona. Continuamos con el vídeo. El viaje continuaba, fuimos también a un hotel de madrugada que hasta la, el amanecer no pudimos entrar. Fue un poco complicado y la verdad es que tenía unos perros que eran como bastantes amistosos pero durante la mitad de la exploración se pusieron a ladrar de una forma bastante agresiva por así decirlo. Thank you. Así que no pudimos estar mucho tiempo en ese sitio porque era peligroso por los perros, peligroso porque estaban ladrando mucho y nos podían escuchar. Así que bueno, era una pena porque era un hotel que estaba muy, muy bien. Es una pena que esté en ese estado, pero se conservaba bastante bien y era súper bonito. Fuimos a algunos sitios más, pero no pudimos entrar. Y el objetivo final se acercaba, el de dormir en el submarino. Como bien sabéis durante el día y la noche las mareas cambian y parece ser que fuimos en un día donde la marea era bastante, bastante baja, nunca la habíais visto tan baja, de hecho muchas fragatas que había a los lados estaban tocando suelo y cuando llegamos al submarino lo veo que está totalmente torcido, como no pudimos dormir ahí dijimos bueno pues vamos a una de las fragatas que total, tienen también literas. Esta que es así un poco la zona de recreo es donde vamos a establecer un poco el campamento base, que es donde están todas las mesas. Teníamos también la preocupación de que, bueno, por la noche las fragatas estaban bastante juntas del borde, pero no sabíamos si cuando amaneciera la marea subiría y también podríamos saltar de un lado a otro. Era una incógnita bastante peligrosa que teníamos. Y bueno, entramos dentro de esta fragata y vimos que las literas no tenían el acolchado este. Eh, teníamos que dormir, sino en puro hierro y eso no es nada bueno, yo os aseguro. Se han llevado justamente la parte de arriba, por lo que no es muy agradable sentarse ahí o tumbarse para echar la noche, es muy incómodo. Y nos pusimos a buscar ese acolchado, porque la última opción de estos viajes cuando no encontramos sitio donde dormir es dormir en el coche. Y os digo que dormir en el coche no está nada bien, sobre todo cuando viajas con más de dos personas. Bueno, nos pusimos un poco a buscar este acolchado, y nos reunimos en una sala, que, era, que había como unos pequeños sofás, y dijimos, bueno, a lo mejor aquí podemos dormir, un poco apretándonos, tal. Ya, claro, aquí duerme bien dos, uno, pero somos cuatro. Nos faltaría un acolchado. Cuando de repente yo miro para abajo, había como una mesa enfrente mía y veo una pequeña cara. Hostia puta. qué no susto, hostia puta, no Joder señores. ¿sí? sí, sí, sí. Que nos hemos ido a una zona de la marina donde hay submarino, hay fragatas que están todas abandonadas, es una zona bastante restringida y te encuentras una persona escondida ahí. Yo los miré que no se puede estar aquí. Ah, yo me escondí. Ya <risa> esta situación a mí me pareció un poco un poco extraña, no sé. Y vamos a dormir aquí. Y vamos a dormir, pero Porque no tenemos a dormir aquí. Sí, porque no tenemos sitio, para, no dormir. sitio para dormir. Pues, pues usted duerme aquí. No, no, no. Pescado allí, no estaba pescado allí. Estaba pescado dentro. Este barco y lo otro. Sí. Lo, ah. Ah, no, Domingo. La, no. Las niñas. Yo Pensaba ¿Sí? que fuesen lo, los marineros. Ah, claro. Ah, sí. No, no. Que no se puede estar aquí. Ya, ya. ya. Están aquí con cuidado. Aquí sí. Aquí con cuidado. Sí. ¿Saben que, que ustedes están acá adentro? Sí. sí. Ah, sí. No, no, no, nos no, no, no, no, no se han visto. ¿No saben? No, no, sabe. Sabe. no. no sabe. Cuidado con las luces. Con las luces, sí. porque si no se la policía da marina sí y va todo a cacerol vale. Vale vale. Vale, vale. No vale. Vale, vale vale vale gracias gracias. Vale. gracias gracias yo creo que esto es lo más surrealista que he visto <risa> a ver la cosa es cómo ha llegado aquí porque cómo ha llegado aquí o sea no es un sitio de paseo estaba entre los dos barcos he escuchado algo ha escuchado que había como gente o tal con luces y, es que he visto y ha muchos. mirado pero no tiene sentido porque entonces porque se ha escondido de la gente con luces creyendo a los militares? no tiene mucho sentido porque o sea, él se meterá también yo creo que se mete aquí a dormir o lo que sea yo fui a dormir en el coche estaba viviendo lo visto a ver, a yo, yo no había, una, tra bueno, había una trampilla debajo. No, estaba agachona. Si es que me he quedado rayado, tío. Porque es que, mira, es que como lo he visto con Y digo, es Rafa, ¿sabes? Es Rafa. Y de repente, o sea, te da Rafa y digo, ¿cómo? Si los cuatro, ¿no? <risa> ya lo sé, por eso me he quedado más rayado. Y digo, ¿dónde coño ha salido y le veía agachado, tío. Pero la cosa es, ¿cuándo ha llegado? Porque no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado ni cuenta. Es tío. que yo creo que cuando nos hemos metido aquí, él ya estaba aquí dentro. Él no puede venir detrás. Yo creo que hemos entrado y se ha escondido. Puede ser. Y que llevará todo el tiempo ahí. O sea, pues imagínate. Que Yo tomar, no lo ¿no visto? Estás aquí solo. Yo creo que. Te cagas, o sea. Sí, sí. Yo no dormiré aquí. Yo quiero que me pongáis por comentarios qué pensáis que, era, que hacía este hombre ahí. Porque él dijo que era pescador. Pero no sé, un pescador ahí. O sea, no tiene otros sitios para pescar. Eh, quizás vivía en, en la fragata. No sé. ¿Vosotros qué pensáis? La cosa es que después ya de estar un poco hablando dijimos no es muy seguro estar dentro de la fragata cuando una persona sabe que estamos por ahí deambulando. No liar, eh. o sea, yo ahí, yo, ahora sí. mismo piensa que hay alguien que sabe que estamos aquí dentro. a lo mejor puede haber alguien más. Uno, más. Yo voy al submarino. ¿Puede haber alguien más? Al o sea, sumarino, su marino, no, a... si visto submarino, no. Se puede al submarino. No, yo yo no, si, no, si, si, refiero, si estuviese, si estuviese solo, yo me iría a cenar a ver, al. Si estuviese al... solo, me a Donde el submarino. O sea, me iría a, donde a cenar donde. Eso la foto del submarino. Pero es que cenar ahí es más complicado porque no. estamos abiertos. Cuando a... pongas el camping gas, eh, claro. atención, Uf. tío. Y que o sea, es que por que ahí hacerlo... pasan, pasan barcos. Claro, tío. Así que dijimos, venga, nos salimos un poco del recinto, vamos a la playa que hay como unas rampitas para cenar y estamos ahí tranquilos y ya vemos la posibilidad de volver a entrar o no. Justo llegamos al sitio. Y yo me acuerdo que le dije a mi amigo Rafa, yo a partir de hoy no me fío nada, o sea, voy a mirar a todos los sitios a los que vaya, a todos los rincones. Eh, había unas arquetas ahí al lado, me puse a mirarlas, cuando giro la cabeza y veo un busto ahí también negro moviéndose y de repente sale la misma persona que, que estaba en la fragata. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo has estado ahí cerca. escondido? A... mecha hora. <ríe> Três quartos de hora? eu vos mirei, passa para lá, passa para cá, passa para, si. no <rav> <uses> <akin> para lá, e que porque não se sé vão embora. Não sei se eras tu, se era aquele ali que estava si. un, si. like, a tirando umas fotos. E eu assim, bom, eles vão tirar umas fotos, mas, mas um ratito e okay. se mandam, mas não. Voy a otra otra vez, yo allí, así, voy a salir, no voy a salir, voy a salir, no voy a salir, ¿Qué probabilidades hay? O sea, las probabilidades son muy bajas de que te encuentres a una persona escondido debajo de una mesa en una fragata de la marina abandonada, pero ¿qué probabilidades hay de que te la vuelvas a encontrar en otro sitio escondido en una playa? O sea, mi mente ya estaba ahí un poco colapsada. Yo meto las líneas, me quedo, Sí. Después de una hora, dos horas, y voy lá y puso, ¿Eh? eh, es así. Porque ah. no se puede estar allí, porque si se... Si, si ah, soy y lo pones allí donde el barco. Es. Eh, ah, porque porque, porque si, si, si, si, si estoy mirado allí, sí, pronto, ya, va, ya. Va, y va al preso, ya, ya, va a ir para prisión. Para y le va a multa. Claro, sí. sí. ¿Y ves a mucha gente que se cuela? No, Ahí. no. Muy poco. Al final tuvimos que cenar. Y no sé, ya estábamos sospechando bastante, así que al final tuvimos que dormir en el coche, lo que no queríamos. A la mañana siguiente, ya un poco con las ganas que teníamos de que la noche anterior no hicimos nada, decidimos entrar dentro de las fragatas, poder explorarlas, hacer fotos. Si nos pillan aquí, es una multa de 600 euros, puedes ir a prisión, así que no tenemos que bajar la guardia. Seguimos aquí andando un poco... Por la zona un poco con cuidado porque cada dos horas según nos dijo el supuesto pescador hacen una ronda una ronda perimetral así que espero que no, no nos pille porque estamos ya digo, pleno día eh, aquí cualquiera nos no puede ver como veis bueno el submarino sigue estando tumbado eso que subió la marea yo pensaba que cuando subiría la marea eh, el submarino se pondría en plan bien pero es que no sigue tumbado qué pena mirad mm <laughs>